hola a todos y bienvenidos a Tanstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella en esta clase veremos diferentes retos matemáticos la parte número 2 y la solución matemática de los mismos no siendo más comencemos tenemos lo siguiente tenemos este reto en el cual aparecen árboles de navidad bastones y estrellas y por último la combinación del árbol de navidad estrellas y bastones como podemos ver acá tenemos tres arbolitos que son iguales o sea que tenemos tres árboles los cuales tienen una estrellita como este número está multiplicando lo pasamos a dividir quedando 21 dividido 3 esto nos da el valor de 7 quiere decir que el árbol con la estrellita vale 7 ahora reemplacemos tenemos acá dos bastones más 7, 2 bastones más 7 entonces como esto está sumando lo pasamos a restar quedando 12 19 menos 7 nos da 12, por último este número que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, 12 dividido 2 nos daría 6, es decir que el bastón vale 6, tenemos el valor del bastón del árbol con la estrellita y vamos a calcular cuánto vale esta estrella reemplazamos acá entonces tendríamos la estrella más el bastón más el árbol entonces 6 más 7 nos da 13 vamos a pasar al otro lado quedaría restando 15 menos 13 nos da 2 es decir que el valor de la estrella vale 2 como podemos ver, este arbolito tiene la estrella, la cual vale 2, cada copito debe valer 1, miremos, 1, 2, 3, 4, 5, en total son 5 copitos, 5 más 2 nos da 7, es decir, que cada copo del árbol nos vale eh, nos vale 1. Ahora, ya teniendo el valor de cada copito, vamos a mirar qué pasa en la última parte, ya sabemos que las estrellas valen 2, como son 2 estrellas las que hay acá, 2 más 2 4 miremos 2 por 2 se repite por el valor del bastón pero este bastón no nos va a valer 6 contemos las rayitas 1 2 3 4 5 6 miremos desde acá 1 2 3 4 5 es decir que este bastón vale 5 y miremos los copitos del árbol 1 2 3 4 5 6 es decir que este árbol vale 6 4 por 5 da 20 20 más 6 nos varía 26 es decir que esta sería la respuesta vamos a mirar un siguiente reto juego número 2 cuál es el número que falta miremos diferentes fraccionarios y nos piden hallar este número que no podemos saber entonces, para hacer esto, hay que hacer combinaciones. Miremos qué combinaciones se pueden hacer para que nos dé esta fracción, esta fracción y aplique para esta. Ustedes se pueden mirar, multipliquemos este número, 5 por 2, 10. 10 dividido 2 nos da 5. Ahora miremos abajo, 8 por 3, 24. 24 dividido 2 nos da 12. Hay que hacer combinaciones entre estos números para buscar que nos dé este fracción. miremos ahora acá 4 por 7 28 28 dividido 2 nos da 14 9 por 6 54 54 dividido 2 27 ya aplicó para esta fila y también para esta nos faltaría esta última 2 por 3 6 dividido 2 nos daría 3 y 4 por 2 8 8 dividido 2 nos da 4, quedándonos 3 cuartos. Es decir, que el resultado de aquí sería igual a 3 cuartos. De esta manera se resuelve este siguiente reto. Vamos a mirar un siguiente reto. Tenemos lo siguiente. Nos preguntan cuál es el número que falta. Aquí, como me podemos ver, hay una serie de combinaciones que nos permiten que nos dé este número. Lo no igual forma acá de igual forma acá y hay que mirar cuál seguiría según la secuencia bueno vamos a empezar a mirar si combinamos esta suma 9 más 5 14 14 más 7 da 22 no, no espera, 9 más 5 14 más 7 da 21 esto haría 21 sumamos estos dos nos da 12 21 más 12 nos da 33 este sería el valor, vamos a mirar si aplica para este 6 más 4 10 10 más 7 daría 17 y sumando 4 más 7 daría 11 17 más 11 nos da 28 vamos muy bien, está aplicando también para este siguiente triángulo, Miremos acá 4 más 3, 7 7 más 6 esto nos daría 13 13, 3 más 6 9 13 más 9 nos daría 22. Por ende ahora miremos cuál sería el resultado de acá. 8 más 12, miremos. 12 más 8 más 9. Y vuelve y se repite 12 más 9. Esto nos daría un resultado de 50. Es decir, que el resultado que va aquí del interior vale 50. Esta sería la respuesta. Vamos a terminar con un, tercer, un cuarto juego. Miremos tenemos la siguiente acá tenemos unos zapatos un árbitro pero miren la diferencia para que hay un árbitro sin pito acá está con pito entonces hay que mirar eso eso es un detalle entonces vamos a empezar a hacer operaciones acá tenemos tres pares de zapatos entonces tres pares de zapatos es igual a 30 este 3 que está multiplicando lo vamos a pasar al dividir quedando que el par de zapatos vale 10 o sea que 10 valdría el par de zapatos ahora miremos acá 10 más 2 árbitros para diferenciar vamos a árbitro con pito después vamos a ap ahora este 10 lo vamos a pasar a restar oh, quedaría 20 menos 10 daría 10 y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir ahora 10 dividido 2 nos da 5, es decir que el árbitro con el pito vale 5 este valor ya sabemos que vale 5, ahora miremos lo siguiente tenemos el árbitro con el pito, tenemos 1, 2, 3, 4 pitos entonces 5 más 4p, este 5 lo vamos a pasar a restar 13 menos 5 nos da 12 y este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir 12 dividido 4 nos da 3, es decir que el pito vale 3, árbitro con pito 5, pito vale 3, par de zapatos vale 10, entonces vamos a mirar ahora por último la operación que falta, tenemos entonces el par de zapatos vale 10, el árbitro con el pito vale 5, el pito vale 3, entonces hay que mirar lo siguiente, miren que en el último el pito, árbitro no tiene pito, entonces hay que restarle 5 menos 3 entonces el árbitro nos valdría 2 nos quedaría 10 los pares de zapatos más 2, el árbitro sin el pito por 3 eso nos daría 6, 6 más 10 nos daría 16, es decir que el resultado de esta operación vale 16 de esta manera concluimos con estos juegos matemáticos si te gustó mi video, te pido un favor que me apoyes con un me gusta y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de estos videos. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal. Los enlaces para mis redes sociales los pueden encontrar en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.